Mire la situación que estamos. Comenzaron a arreglar la calle, no terminaron aquí, se fueron allá a los limones, allá tampoco han terminado, mire cómo está la calle aquí todavía. Tienen más o menos ya como 8 o 9 meses que la dejaron así en esta situación y no han vuelto por aquí. Se han ido allá y, y, y mire cómo está. Mire. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Está esta es la que comunica con, con la Cuara. Sí. ¿El nombre tuyo cuál es? Carlos Fabián. La situación de esta calle es que, no sé, aquí, hermano, esta calle la comienzan, la paran, la comienzan. Esto tiene siete, ocho años trabajando, este hermano, y no hay forma, no hay forma de darle una terminación nunca. Que vaya ¿Las autoridades que... vienen por aquí a menudo? Ellos vienen a menudo, pero no sé, es la vida el caso, a veces. Sí, ellos vienen, ellos vienen. Entonces, eh, me dicen cómo que la empezaron a faltar. Comenzaron, pero vea, hay un pedacito para allá. En este medio, hay medio. Hasta la escuela está asfaltada, la parodia de ahí para allá está hasta la guarnita sin asfaltar a punto de mate. ¿Cómo se llama esto aquí? Los limones de pimentel.